Cuando le un nuevo episodio... No, me digas que me siguieron hasta acá. Chúpame la pija, boludo. Hoy estamos con un trabajo. No, ey, boludo, pero se me llenó de... Yo conocía un caso, cerca de por acá, que... No, tengo un... No, no, para un poco. El traba andaba con cuchillo, boludo. No. Se Le quisieron chorear la guita y le mandó un facaso al chorro, boludo. No. ¿En serio? Sí. Amigo, yo. Bueno, a es ver. Es que se defienden mucho entre ellos también. Los trabas, sí. como que andan en grupo. <risa> terreno terreno normal, nos agarramos entre todos. Re... No, mirá esto. Me reimagino un traba de un topiño, ¿Qué te pasa, pibe? Tipo te, tipo, te da una piña y te, te desloca el. Ah, te dicen? mata, boludo. Directamente, <risa> así no va. Te pega a, a, a atrás de la oreja. Te va. Si no. ¿En la 100? O sea, acá tendrían que poner. una por... piña a la 100, boludo? Que en la radio, arre. Eh, acá tendrían que poner en vez de una bazooka un puño de travesti, boludo, y ya está. No estoy, boludo. ¡Leon se, se mete en lugar, no boludo. Estás de raya puñate por esto. es como que. Para tanto quilombo con la llave cuando tiene una escopeta en la mano, boludo. Vale, abrila con la escopeta. Para mí, boludo. igual que tiene el el, el. el intelecto de Leon está medio mal. Un ¿quién acá? Me gusta, me gusta. Epa, epa, epa, epa. Ay, la puta madre me recontra cagué todo. Ese boludo. es el de maestranza del colegio, ese boludo. Es de, es... <risa> y ahí está. Acá están las la latas de pintura con la que pintamos este colegio. ¿Moco, me, este la, colegio no me son... voy a odiar nunca cuando había un pelotudo que. que. Um, un compañero mío. Pelotudo de mierda, boludo. Me acuerdo que Chabón y se Yo lo, lo cagué a puteadas una vez. Lo cagué yo a puteadas y, a la, profes y la profesora. Y... Pelotudo hijo de puta, pelotudo no. Pero boludo, le dice... Ah, está el que limpia y el chabón dice, oh, mirá, lo dice, no sé qué se burla... ¿Qué? Uy, la concha, ¡toma! Boludo, me o sea, cae todo. No sé ¿Qué Se burlaba del que limpiaba. No, se quedó adentro del horno, boludo. No, está ahí rotizándose <risa> No, o sea, se reía del que limpiaba, boludo. pelotudo dudo tiene, boludo? ¿Sabes quién era? Se ah, ver, que faría. Con... <risa> Lo no quedo nomás me. ¡Uy! Este. Ahí de ¿Quién está es hablando de Roma boludo! ¿En serio? ¿De Mad Max, boludo? Este, boludo. Mad Max. ¿Te gusta Mad Max? Me encanta. Vamos no, a bailar, boludo. Baila tapón. Oh, me Baila. mata cómo se cae. No, no. Uh, Pará que Cano, boludo, con esa placa de No, no Cano, la O. Oh, la cano, o. el colesterol. <ríe> Ay, ¡Es que está re rico. Uh. Uy, oh ese uh, muñeco, papá! Una luca y media. Epa, no, mía. eso que no es que se cae sin querer toque el pie con el... El pie con mi pie. A ver, vamos a recargar. A recargar. Agarra la pistola, yo el pibe. Recargaba la pistola. ¡Hola! El ¡Ah, está la pelotuda Ashley! Oh, no, ¡Ashley! No, ¿dónde no, estás? No, no, otra vez no. Ay, ay, ayúdame. Uuu. peba! Carne fresca para matar. ¿Qué onda? Come. Ay, uy, uy no, me da pena. Uuu. Uh. ¿Qué uh, onda? Grano, ¿eh? <risas> ¿Qué dices, tronco? <risa> mira, mira el cara que pone. <risa> tipo, boludo, es re no, raro. Me... Que no, me... Me... ¿No? Eso no me lo olvido más. Eso que... Me lo recordé, eso, boludo. Qué fachero, qué lío, boludo. Este juego para mí te marcó un antes y un después, porque no te puedes acordar tanto. No, tampoco no, no me tanto. Me acuerdas mucho de eso. De la parte en la que el chavo apaga la cámara y pone la cámara y la apagué. <risa> sí, la voy a poner foto de perfil. <risa> voy a buscar a ese chavo. <risa> ¿En serio? No, no va a estar ni... El ah, no, de la no, foto esa. <risa> Ah, otra vez. que haces acá este, boludo? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay? A ver... ¡Chari con tibalas! Ahí está, sí. Me lo compré. Se re emocionaba, pero... ¡Challis con tibala, boludo! Sirve. Sí, ¡Chamanaco! ¡Chamanaco! ¡Uh, estrapó potencia. Coman ¿Te acuerdas de memoria los comandos directos para el counter 1.6? Me acuerdo lo del Impulse 101 que era para... ¡Uy, uh, mirá qué fachero que estoy, B4 boludo! b 43 b 82 b 84 para... la. No, para... ¡Ah! ¿Para comprar las armas? Sí, sí, sí. Uy, me cagué. Eso. ¡No, boludo! ¡Pero qué hijo de puta! Escopeta. Au. ¿Explotó? Oh, ¿qué hijo de eh, puta! ¡Eh! ¡Pero boludo, no ¿Qué? vale! ¡Ay! Tirale che, desde pero... ahí del espejito. Che, pero ¿cómo para que se muera? Tirá con la rápida, boludo. ¡No puedo! ¡Pero es hijo Che, EW, pará. Pará, oh. ahora. Creo que sí, creo que sí. Pero no le revienta el que tiene en la mano? No, porque se prende otra. Pero la puta. Lo apaga con el dedo, boludo. No, ¿sabes qué? Métete adentro, boludo. ¿Me entendés? Andate, ah, pará, para, de... para, para, para. Pero la concha de tu madre. Ahí está. Uy, boludo, la mierda del pavo. Ar... Ahí está, boludo. Y ahora como abroso? Uy, ¿qué fue eso, boludo? Piso, le pisó las bolas el de al lado cuando se levantó. Ay, la quechera, <risa> madre Rubén. Arre. Che, pará, ¿y ahora cómo pasa ahí, boludo? Esperá, se tiene que abrir. ¡Ah! ¿Sí? ¡La puta madre! Che, me están re jodiendo, boludo. Me una voz embarazada. Me están retomando el pelo. Hola. este pelotudo del otro lado. No sé. <risa> otro, del otro lado. Che, no, no puedo, Ebu. Eh, tú, tú, tú, tú. No. <risa> Jackson. Ahí está. ¡La puta madre! ¿Y ahora quién te va a ¡Ah! ah ¡Ahí está! Che sí, igual me mató. ¿Quién abrió, boludo? <risa> es mal, ¿no? ¡Por Dios, boludo! Jesús. Una caja... Shakal. ¿Vos Chacal te... la porta... uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡La concha de tu madre! Te la voy a hacer re... sufrir. Te voy a cortar la cara. <risa> ¡Hijo de puta, boludo! ¡Me sacó una banda! ¡Ah! A ver, ahí está. <muchas> Ahora creo que viene una parte que es returbia, boludo. Que aparece un bicho que es recontra, que hace. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Sí. Te juro, hace así, boludo. A tu enfermita. ¿Qué acá? Un reloj de oro, me lo meto en el anillo. ¿De anillo? Un reloj de bolsillo. Qué mal que leo, boludo. ¿Reloj de oro? ¿Reloj de bolsillo? Por Dios, boludo. Para todo tipo de bolsillo. <susurra> Si vos, Hola, si, ¿Qué, qué superhéroe te, lo... sí. te gustaría sí, sí, sí, ¿Qué sí, ¿Te sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, sí, no, no, Te sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eh, en el sentido que me gustaría tener los poderes de él. No, sí, que tener los poderes, no hace falta que, que seas. Que me, me guste. Um, no hace falta que seas la cara, todo, que tengas la historia, no, que sea tu vida cotidiana, pero con esos poderes, boludo. Y. Ahora me dice Batman. No, no porque Batman, es como que. No tiene poderes, boludo. No tiene, boludo. Poder. tiene poderes. Es, es, es ¿tiene se agarras, la rebate esa que te hago. La, la Betichota, no. sí. Eh. Uy, ese bicho, boludo. No, yo creo que... mira este es el que te dije, casi. <ríe> si fuera Flash, no me tomo más Bondi. ¡Flash! No pido más Uber. Llego a no. tiempo a todos lados. Ma no, Flash es verdad, boludo. Flash es una locura. Me solucionaría muchos problemas. Es verdad, boludo, me había olvidado Flash. ¿Vos o a quién estabas pensando? Uy, oh, está re fácil, boludo, mirá. Está muy fácil, boludo. Oh, qué, o qué, boludo? ¿Quién, ¿quién sería? ¿con era pibe? Era la foda, la me apabado, era mirá, cómo mirá, el Batman. No sé cómo te acuerdas, sos hijo de puta, boludo. Boludo, era, eso era re fácil, boludo. Pero no, no sé la lógica, boludo, no entiendo. Es re fácil, boludo. Ese tenés que hacer que, que, que las linitas peguen, boludo. ¿Qué que dice? ¿Qué demonios? ¿Que te ¿Qué pega la línea? Que Guarda uy, que eso uy, tiene pinta de que va a saltar. boludo. No, no, no. Está muerto. ¿Está muerta, asura. Sura? Eh, ca... Uh, uh. Qué asco, boludo. No, amigo, es muy turbio. Che, no me acordaba que sea tan turbina este juego. Sí, no, era, era buenísimo. Boludo, no, no me acordaba. Era más escapado, Luis, mira, eh. Ah, concha, lo Ese es inculiable, Este se mata, no me acuerdo cómo. ¿Cómo se mata? Eh, no, se mataba con el. Me olvidé. Pero me acuerdo que se mataba. Incendiándolo. No, olvidé, no boludo. Yo igual, ojo que te vas a encerrar, eh. No, igual, este es un hijo de puta. Ah, no, este es, es invencible en realidad. El tema es que me olvidé cómo carajo se mataba. ¿No había que congelar No, ]lo? con la... Con la... ¡Lanzamina! Me cagué todo, boludo, me cagué todo, me cagué todo, me recontra, cagué todo, tipo me hice Corre, caca. corre de ahí. No, es? había que matarlo con el... ¡La puta no, madre! Con lanzaminas lanzaminas No, con el lanzaminas pues no lo tengo, boludo. No, hombre, mierda. se supone que lo mataremos, tío? Si no tienes la putada de ella. Ahí la escucho. Bueno, es, es, es, no es uy, una sola, igual son un par. Me cagué todo, me cagué todo. Aparte de escuchar de los hacen. Sí, no, no y acá hay otro encima, boludo. Dale, pelotudo, dale, pelotudo, dale. Ay, dale, dale, pelotudo, ¡ay! ¡Deja de girar, forro! Se le rompió la cintura, re. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Está por acá, está, está ahí, está uno, ¿ves ese? Mirá. Está ahí, boludo. Se re nota que está ahí. Mirá, está ahí. ¿Lo ves? ¿Está ahí? ¿Está ahí. Ese. No, no, no. No, amigo, es muy turbio. Pero bueno. Tenés que tocar comprobar, me parece. Sí. Para que se arme. Hola. No, no, no sé dónde ir. Tengo el culo recagado, boludo. <risa> está tan congelado que no se abre la concha de tu madre, León. ¿Dónde ¿No hay que comprobar en la camilla? Los ah. cuerpos están cristalizados. Ay, ay, ay, ay, ay. A Utilizar, apagarlo, sí. Ahí viene el bicho, hola ah, Igual tengo flash. Creo que tengo flash. No, no tengo un carajo de flash pero está el bicho acá. Na, na, na, na, na, ahí está el bicho, na, na. ahí ahora se regenera y yo me voy cagando leches contigo. Uh mira Me agarró un garzo, mal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene hecho, ahí viene hecho, ahí viene hecho, ahí viene hecho Ahí está, mira infrarroja, ves boludo Y con la mina infrarroja lo miro al chabón y le pego donde mierda se tiene que morir Don't you cry no. <risa> no baby, no cry Como era la canción de. ¡Oh! ¡Mierda! Tengo que usar esto en no sé qué, boludo, en Don't qué, ¿qué lo uso? No, pero no tengo más bala de rifle. Ah, sí, tengo. Oh, oh. Hola. Ah. Uno. Dos. Listo, nos vimos, bebé. Top. Ah, mira esas piernas, boludo. La cama del Diego, boludo. <ríe> ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Hola, tío, ¿cómo estás? No era tan difícil matarlo ahora como vos sea, Cuando yo la pendejo, esto yo no lo sé. Tengo uno atrás igual. Hay dos. Tengo uno atrás, tengo uno atrás, tengo uno atrás. Ah, oh, no, no tengo nada. No, ya me todo sí. ahí, ya, ahí no, ya. Ah, pero bueno. Que estaría no, para matarlo, ¿no? Ya que viene, todo. viene. Dentro. Tira la rodilla. ¡Ah! justo, boludo. Tira la rodilla. Y me me agarraba. Ah. No sé por qué Flashé que no lo. No sé qué Flashé. Flashé que, que lo iba a empujar. Eh, igual sí, quiero matar a este porque seguramente me dé algo. Uh, este uh, tiene tres. tiene tres, boludo. Tiene tres. Tre bichos. Tres bichos, padre. Tiene tres bichos, la puta madre. Tiene tres bichos, tiene tres bichos. Tre... ¡No, no, no! Eso no se hace. la zancada que pegó Carlita. Eso no, no se hace, boludo. Opa, opa, opa. ¡Chupame las bolas! Ahí tenés, papá. Listo, listo, Orti. Listo, dame algo. ¿Qué te va a dar, boludo? No me va a dar nada. ¿Virus? Sí, 5 lucas, boludo. ¿5 pavos? Me pago el alquiler. Ahí está, papá. Listo, Orti, está cerrada. Ya sé, lucas, ya no puedo ver 5 lucas, no podés No, no puedes. No vas a ni pera ni. Pero viene que. Quizás por otra puerta, ¿qué? Ay, Leon, dale. No no sé ¿Podía abrir ahí? No he hecho los huevos, Leon. Ah, Dios, no, pensé que es otra puerta, boludo. Te lean. ¡León! La concha de tu hermana No, no puedo que me... No, no me voy a perder Yo me llevo a perder y me muero, boludo Che pendejo está este... este. No, este... no, estoy, hasta que no pase esta parte No pienso, por, cortar, pienso cortar una chota, boludo eh, <coughs> o creo, creo que tengo que matar al que estaba acá El tema es cómo hago, porque no tengo cosas ¿Te quedaste sin mira? Me quedé sin... ¿Sin rifle? Y básicamente me quedé sin rifle ah, Ay, no, así... Tengo a... dos balas Le a Pero... agarrar esta y cagué muy me cagué todo porque pensé que le iba a errar, boludo. Igual le podés dar con otra ahí cosa. Está. Listo. No, tengo que venir acá. Y me agarro los huevos. Los huevos, sí. Ah. Los huevos contra la puerta. ¿Qué me agarro, boludo? Coger. No, ¿y ahora? No, no, para, no. Jugate un counter en la compu esa de no. sucia del año 2002 que está ahí tirada como si fuera No, pero pero, pero, pero, pero no. A Sí, yeah, ¿y ahora qué, boludo? ¿Y, ¿Y ahora? Acá, ¿no? Te empecé sí, a rasgar los huevos hasta que llegue... No, y ahora cagué, boludo. ¡Alicia! ¿Ahora cagué? Comprobar. Ay, no tenés que ir Dios a la puerta. La concha de tu madre, león No, pero ya lo hice, boludo. Pero tengo la mira. ¿Y ahora qué hago con la mira? Te lo metes bien en el orto. Todo esto es por una mira de mierda y no puedo hacer nada, boludo. Ay, lo el, el hombre perro. ¿Qué es la M? Máquina de escribir. ¿La M? Bueno, gente. Vamos a cortar este episodio. No sé qué hacer. Así que ahora me voy a fijar. Vamos a tocar los huevardos. Vamos a tocar los huevardos. Los jugardos. Y volvemos. Chao gente. Hasta ¡Suscríbete! luego.